Pepper la serie animada de Disney. Sunny Papel Hola, niños. Soy Timmy, el retrete que habla. que es blanco y brillante y lleno de bacterias? Yo... Oh? Asqueroso, cierto. Por eso uso... Cubiertas de Sunny Papel. Y así tenemos a todo el mundo cubierto. ¿Soy yo? ¿O estos paseos provocan mucha sed? Esto es genial. Sunny Papel es la compañía más amiga del medio ambiente en todo el mundo. Como estudiante de ecosistemas tengo mucho que aprender, muchas cosas que preguntar. Hola, jóvenes Hazel Notarianos. Soy el sargento Jim Fagan y seré su guía por el maravilloso mundo de la higiene. Recuerden, no pueden decir higiene sin mí. Este recorrido es... Por su beneficio. Es esencial que hagan preguntas, no se restrinjan. Pregunten, pregunten. ¿Qué clase de sargento es usted? No te interesa. Así que comencemos. Ala de la buena corporación ciudadana. Nosotros en San y Papel siempre intentamos devolverle algo a la comunidad. Todo es parte de una buena corporación ciudadana. ¿Qué tanto contribuyen a...? Muy bien, vámonos andando. Veneno. Y aquí nos detenemos. Notarán que todas las máscaras y guantes usados por los empleados son biodegradables. Eso es porque aquí en San y Papel nos interesamos en el medio ambiente. Sargento, he notado que usan velcro en... Muy bien, nos vamos, nos vamos. Nos detenemos. Aquí en el departamento de empaque, nuestra feliz y bien pagada fuerza de trabajo envía las cubiertas a todo el mundo. Desde Áncora, Alaska hasta Sumasus, aire Tienen retretes interiores No, en... oh. Ya me está dando hambre. Así que, ¿alguien quiere un chocosalubre? 27, 28, 29... Este lugar es extraño, Milo. ¿Tienes sed? Porque yo tengo mucha sed. Creo que Sanipapel papel oculta algo. Como estudiante interesada, futura científica y guardiana de la madre tierra, tengo que hacer... algo. Consígueme una soda. Bien, sé impertinente, pero tengo que decirle a Hiki sobre esto, y él estará muy agradecido de escuchar la verdad. ¿Estás loca? Pero señor, como estudiante interesada yo que cada vez que salimos te metes en problemas. Campana de la libertad. Precaución. Extremadamente ¿Crees que frágil. Sea una imitación. ¡Oh! No. Recuerdas el paseo anterior. ¿Qué crees que haga esto? No tocar. <risa> Soltar a la ballena. Detectas un patrón en eso? No. Nunca sales bien librada. Tienes que cuestionarlo todo. ¿Por qué crees que estamos en la fábrica de cubiertas para retretes? ¡Porque nadie más nos quiere! Pero señor, señor, este lugar está lleno de secretos muy peligrosos. De acuerdo. Si es así, entonces tomaremos precauciones. De ahora en adelante, yo instituyo el sistema de pareja. Wilson, oh. tú con Nikki. Kamalani, tú con Dieter. Hola. Nikki, tienes que ayudarme. No, Peperán. No hay modo de que me involucre en una de tus investigaciones especiales otra vez. Pero esta vez es diferente. Díselo a la ballena. Entiendo. Después de todo, no me gustaría exponerte a ningún... peligro. Si voy a estar involucrada, escápate ahora mientras limpian las mesas. Así, Hiki, no tendrá un conocimiento preciso de tu ubicación y yo podré dar excusas para retrasar tu localización. Eres la mejor para la aventura? ¿No podríamos simplemente conseguir una soda y olvidar el resto? No, cuando la verdad está a unos metros de distancia. ¡Ah! ¿Viste una fuente de agua ahí? Buena corporación ciudadana, ¿eh? ¡Oh! ¡Mira eso! Mm. Frank, mira esta preciosidad. Es muy, muy hermoso. ¿Solo una cubierta? Vaya con los amigos del medio ambiente. Toma eso, asqueroso microbio. 19-20, lo sabía. Muy bien, Liederhausen. ¿Dónde están Pearson y Kamalani? Uh, yo... Esos no son los estudiantes que busca. Esos no son los estudiantes que estoy buscando. Todos disfrutan el espectáculo. Todos disfrutan el espectáculo. Ay, ay, ¡Ayúdame! No puedo. <coughs> Se me cerró la epiglotis. ¡Ah! Encima del retrete Cubierto de microbios 23 Por última vez, ¿dónde están Pearson y Kamalani? ¡Director Hickey, mire esto! ¡Nicky Lidl, eres sorprendente! ¿Qué? ¿Están por ahí? Tú, niña responsable, ¡Entretenlos! ¡Oh, Director Hiki! ¡Mire esto! ¡Estirado y con buen movimiento! ¿No le parece genial? ¡Ay, Milo! ¿Puedes creer lo que ocurre aquí? ¡Sí, ya sé que es horrible! ¡Pero podemos armarnos de valor y desgarrar la brillante cubierta de este palacio de mentiras! ¡Quiero una exhaustiva búsqueda en cada corredor, callejón y cajón en un radio de 100 metros! Los nombres de los fugitivos son... Kamalani y... Pearson. Juntos, fuera de servicio. ¡No! ¡Aguarda! ¡Aguarda! ¡Oficina del Presidente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Señor Papel! ¡Lo siento tanto! ¿Señor Papel? ¿Sanford y Papel? Mis amigos me dicen Sani. ¡Estos son los hechos, Papel! Cerraremos ¡Ah! este lugar. Primero que nada, ¿por qué una buena corporación ciudadana... ...desecha veneno los tóxicos que vi? Pertenecen a mi competidor. Los compré con mi propio dinero para evitar que los siguiera arrojando al lago Filbert. Ah, bueno, ¿y qué me dice del hecho de que usan una secoya entera para hacer solo una cubierta? ¡El desperdicio es espantoso! Cierto, si el resto del árbol no fuera usado para hacer otras cosas, tales como camas para el orfanato, mesas para los desamparados y esos cereales que está comiendo el joven. <risa> ¿De acuerdo? Entonces explique el hecho de que tienen niños haciendo labores manuales, ¡Ja! Si te refieres a nuestra guardería gratuita, damos a nuestros niños pequeños martillos ligeros para ayudarlos a desarrollar su coordinación de manos y ojos. Ah, ¡Vas a pagar esta vez! ¡Los dos, tú y Kamalani! Me encargaré de que no hagas otra pregunta de nuevo. Oh, ya basta, Hiki. Oh. Es cierto, se precipitaron en sus conclusiones sin tener todos los hechos. Pero una cosa sí la hicieron muy bien. Cuestionaron la autoridad. Y esa clase de curiosidad es más preciosa que el oro. Eso es lo que me conserva joven y en buena forma. <risa> Oh, me gustaría que te unieras a los perros vigilantes del ambiente. Los temerarios buscadores de riesgos. ¡Ja! No lo defraudaré, papel. En ocho semanas saldré de la detención y estaré lista para trabajar. Cumpliré mi castigo por nuestra delicada madre tierra. Hmm. Hmm. Hmm. Al fin ah, Ahí va, Jin, El futuro de la nación Y durante un breve momento me escucharon Solo espero haberles llegado al alma Estoy seguro de que sí, señor Notó el modo en que ese muchacho sediento Lo miraba como si estuviera lleno de orgullo ¿No lo entienden? Por favor, tengo que ir al baño